La notación científica no es más que otra forma de escribir un número real, y se lo escribe como la multiplicación de algún número multiplicado por una potencia de 10. Al primer factor de este formato se le denomina mantisa, mientras que al exponente de la potencia de 10, que aquí lo hemos representado con la letra n, se lo denomina orden de magnitud. Ahora, lo importante no es eh, conocer estos datos, lo importante es saber que no todos los números escritos de esta forma, siguiendo este patrón, son números escritos en notación científica. Hay una condición que se debe cumplir y esa condición la cumple la mantisa y también el orden de magnitud. La condición fundamental para que un número esté escrito en notación científica es que la mantisa, en este caso el número A, sea un número comprendido entre 1 y 10 y el exponente de la potencia de 10 sea un número que pertenece al conjunto de los enteros. Veamos algunos ejemplos de lo que es notación científica. Tenemos por ejemplo el número 3.25 por 10 a la 3. Observemos. La mantisa aquí es 3.25 y observamos que este número es un número comprendido entre 1 y 10. El exponente de la potencia, el orden de magnitud, es un número entero. Entonces, perfecto, este número está escrito en notación científica. Veamos otro caso. El número 2 por 10 a la menos 3. Observemos que la mantiza aquí es el número 2, y efectivamente es un número comprendido entre 1 y 10, y el orden de magnitud es menos 3, que pertenece a los números enteros. Observemos el número 8.053 por 10 a la 0. Aquí tenemos 8.053, que cumple la condición, es un número entre 1 y 10, y el exponente de la potencia, el orden de magnitud, es 0, y 0 es un número que está en el conjunto de los enteros. Por lo tanto, este número está bien escrito en notación científica. Ahora veamos algunos ejemplos de números que, aunque contienen una potencia de 10, no son exactamente números en notación científica. Por ejemplo, 35 por 10 a la 4. Observemos que 35, que correspondería a la mantisa, en este caso es un número que está por fuera del rango de 1 a 10. Esa es condición suficiente para no ser este número en notación científica. Otro caso podría ser un número tal como 0.15 por 10 a la 2. Observemos que 0.15 no está en el rango de 1 a 10, está mucho antes que 1, es un número más pequeño que 1, y por lo tanto este tampoco es un número escrito en notación científica. Otro ejemplo podría ser 3.15. 4 por 10, a la 2 tercios. 3.4 es cierto que está entre 1 y 10, no hay problema con este número, es una mantiza correcta, pero el exponente de la potencia de 10 es 2 tercios, y 2 tercios no pertenece al conjunto de los enteros, por lo tanto este tampoco es un número que está escrito en Notación Científica. Y observemos el último ejemplo. 5, 58.34, por 10, a la menos 10. Observemos que 58.34, aunque menos 10 y sí pertenece a los enteros, 58.34 no pertenece al rango de 1 a 10 y por lo tanto es otro número que no está escrito en notación científica. Eso no quiere decir que estos números no sean válidos. Estos números son perfectamente válidos, pero son números que no corresponden a la notación científica. Se los puede usar en operaciones matemáticas, sin embargo no hacen parte de este patrón de escritura. Ahora veamos la utilidad que tiene escribir los números en notación científica. Para empezar, recordemos que cualquier número puede ser escrito como algún número escrito eh, multiplicado por una potencia de 10. Por ejemplo, 25.000 es 2.5 por 10.000. 10.000 lo podemos escribir como 10 a la 4. Y observamos que tenemos entonces 25.000 escrito en notación científica. Tenemos 0.005. Este lo podemos escribir como 5 por 10 a la menos 3. Estos serían ejemplos de números cualesquiera que se pueden escribir en notación científica. Sin embargo, Tal vez escribir este tipo de números es eh, lo menos útil, para lo cual se ha hecho la notación científica. Observemos un ejemplo un poco más complejo. Si nosotros queremos escribir la masa del protón, para poder expresar esta masa en kilogramos, nosotros debemos escribir 27 ceros antes de algunas cifras significativas. Como observamos, esto sería una tarea muy complicada, incluso hasta confusa, escribir 27 ceros, al final escribimos 167 kilogramos. Este número, leerlo, es confuso, contar los ceros es eh, igualmente confuso, por lo tanto, una forma de escribir este número en notación científica es escribir 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Observemos que esta es una forma mucho más sencilla de representar esta masa de un protón. Ahora observemos por otro ejemplo como puede ser la distancia que hay desde nuestro planeta Tierra hasta el Sol. La distancia que hay de la Tierra al Sol se sabe es de 149.600 millones de metros. Aunque no es un número tan grande, tan complejo de escribir, sí puede resultar un tanto confuso, pero este número en notación científica se puede escribir como 1.49 por 10 a la 11 metros. Estos son dos ejemplos básicos de para qué serviría y para qué se inventó la notación científica. La notación científica es muy util utilizada en eh, las representaciones de magnitudes a nivel de áreas como la física o la química cuando se trabaja con valores o demasiado grandes o de pronto demasiado pequeños. En otro video se muestra una regla básica para transformar un número decimal a notación científica y de igual manera cómo convertir un número escrito en notación científica al sistema más usual que todos utilizamos, que es el sistema decimal.